Comienza a funcionar en Vitas Parque San Antonio la primera unidad específica de deterioro cognitivo de Andalucía. La presentación de su nueva unidad de deterioro cognitivo fue presentada en el hospital Vitas Parque de San Antonio en Málaga. El acto ha contado con la presencia de Mercedes Mengiva, directora de zona Vitas Costa del Sol. La doctora Carmen Cortés, ...directora médica de Vitas Parque San Antonio... ...así como del equipo que integra la unidad... ...y que está a liderazgo por el doctor Cristóbal Carnero... ...y por el doctor Víctor Campos. Buenos días a todos... Eh, ...gracias por estar aquí, bienvenido a nuestro hospital... ...la verdad es que me hace muchísima ilusión... ...se lo estaba comentando a ellos... ...poderos presentar esta unidad... ...de deterioro cognitivo... Y creo que es muy importante además la labor que podéis tener vosotros en la difusión y de que esta unidad eh, puedan llegar a conocer pues, en todo el área de Málaga o en el referente en Andalucía, eh, que, que se conozca que existe, porque es una unidad pionera, es una unidad pionera no solo en Andalucía. Comentaba con el doctor Carnero que existe otra. Eh, ...en España, pero a lo mejor no tan completa... ...y tan integral como esta, ¿no? eh, Hoy nos acompaña en la mesa Carmen Corte, ...que es directora médica de Vitas Parque San Antonio... ...el doctor Víctor Campo, eh, ...jefe del área de neurociencia de Vita Costa del Sol... ...es decir, de todo eh, Vita Costa del Sol... ...con Vita Sani, Vita Parque San Antonio... ...Vita Salud Rincón... Y el doctor Cristóbal Calnero es un prestigioso neurólogo muy especializado en este campo con gran experiencia tanto investigadora como formativa y que además ha tenido mucho reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional y que tenemos la suerte pues que se ha incorporado a nuestro área de neurociencia y conjuntamente pues vamos a formar o se ha formado ya la unidad de deterioro cognitivo de alta resolución, ARDECOC. Eh, ¿Qué consiste? Pues que cualquier podemos detectar más rápidamente eh, un paciente que venga con una pérdida subjetiva de memoria, con cualquier trastorno, por ejemplo, como el Alzheimer o como el deterioro cognitivo vascular, eh, se pueda desde resolver en un solo día, en un solo acto, ...gracias a un trabajo de un equipo multidisciplinar... ...donde van a estar los neurólogos... ...neuropsicólogos, radiología... ¿no? ...y yo estoy convencida de que esta unidad... ...va a ser un éxito, pero va a ser un éxito... ...por la, so por la demanda que hay... ...y porque es algo... Eh, ...que le vamos a dar respuesta... ...a un problema que existe en la sociedad... ¿no? ...un problema que va más allá del simple diagnóstico... ...sino de poder coger este trastorno, esta patología en una fase inicial y de evitar también a todo el núcleo familiar la angustia que esto supone eh, cuando comienza y, y no sabe muy bien qué es hasta que llega a diagnosticarlo. ¿no? Yo creo que la rapidez en el diagnóstico y en el tratamiento pues, es un valor añadido importante. Eh, cedo la palabra al doctor Víctor Campos y después al doctor Cristóbal Carnero, que él nos va a explicar en qué consiste esta unidad. Bien, buenos días. Muchas gracias por acudir a la puesta de largo de nuestra unidad de deterioro cognitivo, que es una propuesta, una ilusión eh, personal y profesional que teníamos desde hace tiempo. Eh, os voy a hacer un pequeño recuerdo histórico de cómo nace esto, porque realmente el artífice... ...de todo el procedimiento es el doctor Camnero ...y él mucho mejor que yo lo va a poder detallar... ...en realidad esto nace de una charla de café... ...que tuvimos Cristóbal, compañero y amigo de hace muchos años... ...y yo, que él me decía que eh, en, su, en el hospital donde él trabajaba entonces... ...tenía organizada una asistencia eh, muy eficiente... ...para un problema que cada vez, y eso lo sabemos todos... ...es más consultado... ...en las consultas de neurología... ...en las consultas de medicina interna... ...geriatría... ...incluso psiquiatría... ...y es... Eh, ...tengo mala memoria... ...creo que no recuerdo bien las palabras... Eh, eh, ...creo que ya no pienso como antes... ...este motivo de consulta... ...es uno de los más importantes... ...hoy día en nuestras consultas externas... Eh, ...pero obviamente... Esto genera una preocupación, sobre todo por la información que tenemos, que tiene la, la, la gente hoy día, eh, pensando en que se puede tener una enfermedad degenerativa debajo. Y normalmente no suele ser así, ya lo digo para tranquilidad del que nos oiga. Eh, no toda persona que consulta por una pérdida de memoria tiene una enfermedad debajo, una enfermedad neurológica. Eh, sin embargo, ¿cómo saberlo? Ese es el objetivo de nuestra unidad. ¿Cómo Hacer un diagnóstico cuanto más rápido, mejor, cuanto más eficiente, mejor, para reducir la carga de ansiedad que produce una situación que no tiene respuesta. Y una vez que se orienta el diagnóstico, ver qué pasos se pueden dar hacia la mejoría, que es lo que pretendemos en la medicina en general. Por tanto... Cuando Cristóbal me dijo, no, pues yo esto eh, podíamos intentar, una vez yo me desligue de mi hospital, hacerlo aquí, pues la verdad es que eh, se me encendió una bombilla, se nos encendió una bombilla los dos, porque la capacidad que tiene un centro como este, en una empresa como esta, de amplio prestigio y mucha solvencia desde el punto de vista de interés eh, y económico incluso, para montar todo un procedimiento rápido, rápido es una mañana. Tener en cuenta que muchos de las pacientes que consultan son gente mayor que viene de lejos que, o que está muy ocupada y que no puede dedicarle la consulta. Luego vete a hacer esta prueba, luego vete a hacer esta otra. Todo integrado en el plazo de tres, cuatro horas. Resulta sumamente útil para todos. Así que decidimos eh, poner, eh, hacer una propuesta y ponerla en manos de nuestra directora gerente y de las personas que dirigen Vitas. Y a ellos les encantó la idea y la consumación de todo este procedimiento es lo que iniciamos hoy aquí. En realidad ya lo llevamos iniciando, lo llevamos rodando unos meses para tener bien claro eh, cuáles eran, cuál eran los tiempos y cuál era el procedimiento mejor para nuestros pacientes. Ya a partir de hoy podemos decir que tenemos integrado todo el procedimiento y que esperamos que esto sea una realidad. Eh, ...y un valor importante para la área de neurociencia de aquí en adelante. Las características exactas eh, las sabe mucho mejor el doctor Carnero que yo... aunque lo debatimos con frecuencia, pero es, él es el autor de, de la idea, del procedimiento. Y solamente decir, para terminar, que no solo eh, el, el flujo y la rapidez en el diagnóstico... ...es lo que nos importa. Nos importa algo también muy... Eh, de mucho peso y es la calidad del diagnóstico. ¿vale? Y en eso, por supuesto, tenemos la suerte de contar con una primera figura en nuestro país y a nivel internacional en el terreno en deterioro cognitivo, que es el doctor Cristóbal Carnero, al que cedo la palabra. Muchas gracias, Cristóbal. Eh, muy buenas tardes, el doctor Carnero soy yo. <risa> Para mí es un enorme placer el poder estar aquí esta mañana y el motivo que, que nos reúne. ¿no? Y será. Eh, Sí. Se le ha olvidado a los que me han precedido de decir un aspecto importante, ¿no? Que aparte de mi experiencia en el campo del las... arte, yo soy malagueño, ¿no? He estado viviendo mucho tiempo fuera y, bueno, pues ahora es el momento de aportar algo también a mi tierra. Y esto que queremos aportar, ¿no? Es una idea que, que pensamos que aporta... ...mucha calidad y mucha eh, eficiencia a un problema que se ha convertido en, eh, en una magnitud pues que, que ha desbordado... ...todo lo que, que había esperar, ¿no? esperar. Eh, los estudios, últimos estudios que hay señalan que el deterioro cognitivo eh, se ha situado en la principal... ...causa de consulta neurológica en mayores de 50 años. ¿no? Tanto es así que ha superado a, al dolor de cabeza. ¿no? Y hoy día en las consultas generales de neurología una de cada... Tres consultas son por quejas o por temores al deterioro cognitivo, ¿no? Sí es cierto que el deterioro cognitivo muchas veces eh, eh, se debe a, a, a la enfermedad de Alzheimer. Tanto es así que el, sufrimos, que el, el, el público… Confunde deterioro cognitivo con Alzheimer, no saben qué es y qué no es. Bueno, pues simplemente decir que la enfermedad de Alzheimer es la principal causa del deterioro cognitivo, pero hay muchas más causas del deterioro cognitivo. Y el deterioro cognitivo, a veces, es muy fácil de diagnosticar. Los nietos diagnostican a los abuelos cuando están mal. Pero lo que tenemos que hacer es, porque hay muchas cosas que hacer y hay mucho que ofrecer, es que ese diagnóstico se convierta en lo más precoz posible y en lo más... Eh, ...fino y detallado posible, porque no todo es enfermedad de Alzheimer. Y el abordaje, desde luego, viene definido por qué es lo que causa eh, este problema... Y, ...y yo les puedo anunciar que hoy día estamos en disposición de, en muchos casos, ofrecer pues eh, procedimientos que, que mejoran que estabilizan y que previenen el empeoramiento de esto. De ahí la importancia, ¿no? Porque esta patología no solo ya es frecuente, sino que impacta de una forma muy negativa, no solo en el paciente, sino en todo el entorno familiar y más en un modelo de familia como el actual, que no está tan cohesionado como lo que hemos visto antes. ¿no? Pero el diagnóstico es difícil y exige una competencia y una dedicación, pero el, el diagnóstico también... Eh, ...es complejo en el sentido de que, bueno, no, no es que se necesiten muchas cosas... ...pero se necesita un análisis, se necesita algunas pruebas de imágenes... ...se necesita una evaluación eh, de, de, neuropsicológica del paciente y poner todo... en orden. El... ...esto en condiciones normales, pues imagínese, la persona que viene de Benalmaden aquí... Pues tiene que venir a la resonancia, tiene que venir al psicólogo, tiene que venir a la consulta y tiene que venir luego a recoger todos los resultados, ¿no? Esto se traduce, en el mejor de los casos, pues en, en cuatro viajes que son personas que en general no lo hacen solo, sino lo hacen acompañado por sus cuidadores y sus familiares. ¿no? Eso, quiera que no, viendo bien la cosa, eh, eso se traduce en un impacto, en una incomodidad, en un coste que no está calculado en todo. Y nosotros lo que ofrecemos es que eh, en un mismo día... ...y sin tener que hacer esas ida y venida... ...pues le podamos ofrecer a la, al paciente y a sus familiares... ...la oportunidad de ser estudiado completamente... ...y en profundidad... ...y bueno, sí, nos consta que en algunos casos... ...a lo mejor se nos puede escapar y habrá que ampliar... ...pero yo les puedo asegurar que en mi experiencia... ...en el 80% de los casos... ...el manejo diagnóstico y el enfoque... ...y el manejo terapéutico y de seguimiento del paciente... ...se soluciona en este tiempo, ¿no?... Y nosotros pensamos que cuando esto esté completamente fluido, que estamos muy cerca de conseguirlo, no es en, en una mañana, sino que nosotros podremos estar en condiciones de que en tres horas eh, organizar un flujo y un y de, del paciente y sus familiares, de forma que cuando entre con el problema se vaya con su informe y con su tratamiento y con su plan de, de revisiones. Eso es lo que ofrecemos, pero eh, eh, queremos ir más allá, queremos ir más allá porque el el, el, este nivel de mmm de calidad en la atención que pretendemos dar y lleva aparejado también el acceso a, a, a, a nuevas técnicas que cada día son más frecuentes y están más disponibles no solo en el diagnóstico sino también en el tratamiento ¿no? pruebas diagnósticas que a lo mejor son más limitadas en su accesibilidad sino si no se dispone de, de cierto nivel de volumen o de, o de calidad y de luego ciertas técnicas de tratamiento que puedan estar en investigación y que lamentablemente por ejemplo en mala no hay al, al momento actual ningún acceso a esto. No no queremos renunciar a este aspecto que complementa eh, de forma muy importante lo que es la asistencia global y estamos abiertos a, a partir de este núcleo que queremos que marche y que marche bien, pues abrirnos, crecer y dar una respuesta a este gran problema de la sociedad, pues que sea satisfactoria para todos. ¿no? Primero para los pacientes, sus familiares y por qué no, también para nosotros y para la empresa que, que nos ha. Cogido, ¿no? Yo esto es lo que les puedo decir. Bueno, estoy abierto a cualquier, como es natural, a cualquier cuestión que me quieran preguntar y desarrollar. Pero la idea, la idea básica que, que nos animó a poner en marcha esto es eh, eh, buscar una calidad en la atención a través de la, de la especialización. Todos los que participamos en este proceso nos dedicamos específicamente al estudio y a la evaluación y al tratamiento del deterioro cognitivo, tanto la neuropsicóloga como la enfermera que que en, en nuestro grupo guarda una es una figura fundamental como yo mismo y, y pero pues digo no solo por la eh, por la calidad y, y la espe especialidad sino por la eficiencia ¿no? y el ser capaz de, de aportar a esta complejidad pues eh, pues unos tiempos que creo que es de agradecer por todos los, los que más por los familiares los pacientes los familiares y todo el sistema ¿no? pues, eh, Estoy a su disposición por si tienen alguna cuestión. podría explicar un poco el circuito? Es decir, el paciente llega, eh, y quiere primero sí. al neurólogo y hacer sí, la serie de pruebas que le van a hacer para llegar a eh, yo, la operación del diólogo. Yo le explico. Mire, el, el, el, el circuito empieza antes de que llegue el paciente y es en la programación cuando nuestra enfermera contacta con la familia y programa la hora de visita. En general, cuando llegan eh, el, el, la familia, la familia. Es recibida bueno, por la recepcionista que pasa a la enfermera, y nuestra enfermera, pues lo primero que hace es atenderla, recogerle los datos y tomar una muestra de sangre que inmediatamente pues pasa a los laboratorios para empezar a realizar. Eh, la enfermera hace una evaluación en ese primer momento de la situación basal del paciente, del papel de, de, de la unidad familiar, y acompaña al paciente a radiología, donde se le hace, están ya esperándolo para hacerle una resonancia magnética. Eh, después de hacerle la resonancia, sube y, y, y aquí el enfermo pasa con la neuropsicóloga y mientras el enfermo está con la neuropsicóloga, la enfermera atiende, eh, bueno, evalúa a la familia en aspectos que, que son fundamentales para nosotros, como la capacidad funcional o como las la alteraciones de conducta, que eso es mucho más fiable evaluarla a través de, del informador que no el paciente mismo, que en muchos casos no tiene un buen criterio para ello. Y, y bien, en ese tiempo, en tanto el, el paciente evaluado por la neuropsicóloga, la familia por la psicóloga, después tenemos ya disponibles los resultados de la analítica, tenemos disponible la resonancia y tenemos disponible el informe del de la neuropsicóloga en nuestro caso, tenemos infor el, el informe eh, de la enfermera, especializada y con toda esa a, información pasa a, a mi consulta en el que yo hago un abordaje integral pero ya no tengo que pedir esta evaluación para que luego vengan con los resultados sino que ya dispongo de los resultados y hago una integración y, y emito pues un diagnóstico y un, y un plan de seguimiento y de tratamiento esa en líneas generales es el funcionamiento y eso bien articulado en el sentido de que, claro, esto con un paciente es fácil, pero cuando van llegando, pues los tiempos se tienen que ajustar como para rentabilizar. Tampoco queremos ser máquinas ni una cadena de producción, ¿no? Eh, pensamos que la calidad exige también un control eh, de tiempo y un control de, de contacto con el paciente, que también eso es beneficioso y que, en definitiva, también marca pues, los tiempos que, se, que tenemos asignados como, como lo, el rendimiento. El global de la evaluación. En principio dice que, o sea, que hasta el 80% de los pacientes podrán beneficiarse de esta, uh, del circuito de, de un acto único o saber el diagnóstico. Y, y ha hablado el doctor Campos de unas tres horas, ¿no? Cuando usted ¿Sí? nos robará que... Sí, le explico. Mire, el, eh, estamos hablando el, la analítica, quizás sea el, el aspecto <risas> que más... Se demora, en la, entre la extracción y los resultados puede ser unas dos horas. El tiempo de la resonancia eh, puede ser unos 40 minutos, porque es una resonancia eh, poco específica, ¿no? de, en que se paran algunos aspectos que, que, que nos interesan a nosotros luego evaluar. El tiempo que están con la neuropsicóloga son tres cuartos de hora. Ese mismo tiempo, el mismo tiempo está con la enfermera y luego con mi cita, la programación en nuestra rutina son otros tres cuartos de hora. Es decir, si suma, estamos hablando de dos horas y media, eh, a eso habrá que sumarle los tiempos muertos de sí, desplazamiento. Sí, no tiempo, que ¿Qué? Que, que, que digo? Que unas tres horas? que, lo he, sí, que tampoco se trata de, de ir Exactamente, a... no, no, sí, claro, habrá momentos en que. Eh, porque estamos hablando de personas y habrá circunstancias que sean porque porque tengan disminución de la hueza visual porque estén limitadas físicamente que a lo mejor estos tiempos se alargan y en otros casos pues sea por lo hay, contrario mucho más, más ágiles y mucho más fáciles ¿no? aunque hay más más eh, cognitivos que de, la de por cuerpo de, débil, la de... El total de pacientes del Alzheimer, ¿cuánto se llevará? Mire, eh, del total, eh, en una unidad específica de deterioro cognitivo, al final resulta que el 70% tienen enfermedad de Alzheimer o de forma aislada o bien enfermedad de Alzheimer combinada con, otra, con otras patologías. Porque esa es otra realidad, ¿no? Que en la medida en que el, el nivel, eh, bueno, la edad del paciente eh, es mayor, lo que aumenta en la frecuencia de patología conjunta. Es decir, muy habitual pues que una persona padezca una enfermedad de Alzheimer y tenga un componente vascular, o enfermedad de Alzheimer y un componente de enfermedad de cuerpos de Levi. Eso es, es. Más que sea muy frecuente es la norma a partir de cierta edad. ¿no? Pero, eh, pero globalmente, pues prácticamente el 70% de los pacientes que consulta eh, pueden tener un componente de enfermedad de Alzheimer. Pero fíjese.. Eh, eh, ...hay cierto nihilismo de pensar bueno, en la enfermedad de Alzheimer no se puede hacer nada... Eh, ...craso error, ¿no? Eh, la enfermedad de Alzheimer eh, hoy día no la podemos curar... ...pero yo quiero recordar que tampoco curamos la diabetes se trata y se mantiene eh, la enfermedad de Alzheimer efectivamente hoy día no disponemos de un tratamiento que sea capaz de revertirla y curarla pero sí disponemos de tratamientos que han demostrado que tienen un efecto y que se producen en mejoría importante y, y no solo sino que hay muchas cosas que hacer en el paciente con Alzheimer que son capaces de eh, procurar una mayor calidad de vida de luego y un mejor eh, bienestar de él y, y como he insistido antes de todo el entorno familiar que es un, otro elemento importante al que hay que dar respuesta ¿no? ¿De ahí la importancia de que sea el diagnóstico cuanto más próxima, ¿no? sí porque entre otras cosas no es solo esto eh, sino que también hay aspectos que a partir de ese momento se pueden evitar corregir y que eh, hacen que con el paso del tiempo no sean más gotas que llenan ese vaso, ¿no? aunque no sean de, de agua, de, de aceite. En definitiva, el vaso, lo importante es que permanezca sin llenar.